Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues hoy vamos a hablaros sobre un tema bastante controvertido y muy cortito, porque es un artículo que me ha llamado muchísimo la atención. Como... Bueno, voy a compartir pantalla por aquí. Como veis, el título de este programa, pues es el siguiente. Fue Jesús clavado o atado en la cruz. Esto es una cosa bastante curiosa que me ha llamado muchísimo la atención. Así que os paso a explicaros un poquito de qué va todo este tema. Pues parece ser que Meredith Warren, vamos a poner aquí su, su fotografía, es profesora eh, profesora de estudios bíblicos y religiosos de la Universidad de Sheffield, y hace unas revelaciones muy curiosas. Hay unos informes contradictorios sobre si Jesús fue clavado o atado en la cruz. Vamos a aumentar un poquito la foto de nuestra amiga, aquí está. Dice, a su juicio, los testimonios sobre la crucifixión pueden haber sido dictados más por la tradición que por la información aportada por los apóstoles en los evangelios, según un artículo publicado en The Conversation. Este artículo está bastante bien. Sabemos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos incluyen el evento de la crucifixión a su manera con ligeras diferencias. No todos están de acuerdo. Ninguno de los evangelios en el Nuevo Testamento menciona si Jesús fue clavado o atado en la cruz. Sin embargo, el evangelio de Juan informa de heridas en las manos de Jesús resucitado. En este pasaje, tal vez, el que ha llevado a la tradición abrumadora de que las manos y los pies de Jesús fueron clavados en la cruz, más que atados. Así el evangelio de Pedro un evangelio no canónico del primer o segundo siglo describe específicamente que en el versículo 21, que los clavos fueron removidos de las manos de Jesús después de muerto. Bueno, además, esta experta cita determinadas piedras preciosas. Y ahora veréis. Algunas utilizadas con fines mágicos que también proporcionan algunas de las primeras representaciones de Jesús crucificado. Y nos vamos a ir a esa imagen concretamente, que es esta. Un jaspe del siglo II o III representa a un hombre colgado en una cruz rodeado por las palabras mágicas. ¿Vale? ¿Veis? Letras... Números o cosas extrañas que hay ahí. Otra imagen muy antigua eh, habla de la, de la crucifixión. Se encuentra tallada en la cara de una piedra preciosa, coralina hecha en un anillo. La gema constanza que se conserva en el Museo Británico. Igualmente, las manos de Jesús, como en esta imagen, no aparecen clavadas en la cruz. sino las palmas hacia abajo de una forma muy natural en teoría estaría atado por las muñecas dado que la evidencia de la antigüedad no proporciona una respuesta clara sobre si Jesús fue clavado o atado en la cruz es la tradición la que dicta esta presentación común en nuestros días esto nos lo dice la profesora Warren os dejo esto por aquí porque me ha llamado muchísimo la atención y quería pues, compartir con vosotros este artículo, esta historia, este estudio de esta profesora, de la profesora Warren. Además quiero compartir pantalla porque es que he estado buscando eh, la fuente, la fuente real en este caso y os lo voy a compartir. Es esta de aquí. Vale, aquí me veo reflejado, no. Y aquí tenéis, The University of Sheffield. ¿Eh? Y esta es la profesora, con su número de teléfono, con su correo, etc. ¿Vale? Lo tenéis todo por aquí y aquí arriba tenéis la forma de contactar si queréis enviarle un correo, evidentemente en inglés para poder charlar un poquito con esta profesora y que haga una serie de aclaraciones. Incluso aquí tenemos un vídeo en YouTube de esta profesora ilustre de la University of Sheffield. Pues bueno, yo por mi parte no tengo mucho más que contar. Vamos a dejar de compartir pantalla. Voy a ver si os veo por aquí. ¿Dónde estáis, chicos? Aquí. ¿Estáis por aquí? Aquí estáis. Y, bueno, yo os dejo, pues bueno, este, este dato, que además he visto que, que he buscado relación de esto porque me ha llegado a través de, del correo este, este artículo. Ya es muy antiguo este estudio, es de hace un año aproximadamente. Y he comprobado que incluso han habido um, eh, vídeos aquí en Internet donde se ha hecho referencia a esto. Es muy curioso porque los evangelios... Eh, tratan de una forma diferente, los cuatro evangelios canónicos, tratan de una forma muy diferente todos los pasajes de Jesús. Algunos son muy similares entre sí, pero otros son bastante, no distintos, sino que uno no dice lo que dice el otro. Lo que hemos podido ver en televisión, en la gran pantalla, ¿no? en, en cine, en este caso, pues viene a ser un poco el batiburrillo, todas esas mezclas de los cuatro evangelios. Y lo que se ha hecho pues, es un guión, incluso la pasión. Así que por este artículo pues eh, viene una serie de dudas y planteamientos bastante curiosos. Además, eh, son tallas muy antiguas que eh, quizá a través de la tradición oral estos señores lo que hicieron fue tallar estas gemas o piedras preciosas en relación a Jesús de Nazaret. Pero otra cosa que me llama muchísimo la atención, chicos, es que Jesús de Nazaret, en las representaciones paleocristianas, no lleva barba, además lleva el pelo rizadito, y siempre lleva un borreguito o un corderito cargado, es en sus hombros. De hecho, aquí en España se han encontrado diferentes lápidas, ¿eh? diferentes lápidas cristianas, donde se ve esa representación de Jesús con el Cordero de Dios, a sus hombros. ¿eh? Se lo ponía aquí tallado, se lo ponen aquí y ni tiene barba y tiene el pelo rizado. Y es muy curioso porque cuando a mucha gente le preguntas, oye, ¿sabes lo que es? Te dicen que no lo saben. Y es la representación de Jesús en tiempos de los cristianos primitivos en Europa. Sabemos que hubieron comunidades que saltaron a Europa, eh, de la zona de Roma, Palestina, muchos sitios, a difundir lo que es la palabra de Jesús en este caso. Y esta era la representación. Luego la cruz fue adoptada posteriormente como un símbolo eh, un poco, eh, yo no sé si fue un símbolo religioso o en un principio fue un símbolo pagano llevado a la religión cristiana y por ende llevado al mundo militar. Ya sabéis que los templarios, los los, los los caballeros de Malta, perdón, me voy a decir los rosacruces, los, eh, los caballeros cruzados también llevaban una cruz. ¿Eh? Llevaban, llevaban unos hábitos con una cruz de un color determinado y era una forma de divisar al enemigo o el amigo a la lejanía y a través de los estandartes. ¿Eh? Ya sabemos que la gran mayoría de los estandartes y banderas de muchos países, sobre todo europeos, son estandartes militares que se llevaban al campo de batalla para distinguir y sobre todo banderas marítimas. ¿eh? Por ejemplo, la bandera de España... Era, pues bueno, la, la, las, la cruz de San Andrés, en este caso, las, las aspas de Borgoña, la cruz de Borgoña también, y se confundía con la bandera británica, ¿sabéis por qué? Porque era el fondo blanco y la cruz era roja, y la bandera británica era el fondo blanco y la cruz de San Jorge de color rojo. Entonces los navíos, cuando estaban lejos y miraban con aquellos catalejos, no eran capaces, si no ondeaba la bandera, no eran capaces de distinguirla. Y por ende, la bandera de España, por ejemplo, es una bandera marinera, ¿eh? es una bandera eh, del mar, que el rojo y el amarillo resalta sobre el fondo del cielo o del mar, que son de color azul. Así que, chicos, yo por mi parte os dejo toda esta pequeñita información, ha sido un vídeo muy rápido, pero yo creo que muy conciso a la hora de eh, poder dar un poco de... de de credibilidad a este artículo porque parece que es interesante. Evidentemente, todo lo que nos han hecho, pues bueno, creer con los evangelios y todo esto no es que yo vaya en contra de los evangelios, ni muchísimo menos. Pero se sabe que hay mucha también tradición oral dentro de estos eh, de estos libros, estos textos, que bueno, se han ido transformando a través de los tiempos, sobre todo con el tema. ...de las tra traducciones... ¿eh? ...en este canal... en este canal ...de hace un par de años... ...tenéis un vídeo... ...donde hablo de las traducciones... ¿eh? ...de las traducciones de la Biblia... ...y del verdadero Dios... ...el verdadero Jehová... ...ya ve cómo queráis interpretarlo... ...lo buscáis aquí... ...que además fue una conferencia... ...que di aquí cerquita... ¿eh? ...el primer congreso... ...en busca de la verdad... ...que se organizó... ...y lo tenéis ahí... ...así que... Eh, ...por mi parte... ...agradeceros que hayáis estado aquí difundir, eh, eh, si podéis compartir este vídeo, encantado, muchísimas gracias, habéis darle al like, todas estas cosas que siempre os pido, que sin vuestra ayuda, pues no sería posible continuar con el canal, así que han sido 10 minutitos, muchísimas gracias a todos y ya sabéis, nos vemos en próximos programas, pero antes de irme, quería comentaros, esta noche en el canal Clásicos del Misterio, con Alba Espejo y Paloma García, tenéis un vídeo súper interesante. Así que, por mi parte, nada más. A las 12 nos vemos luego, chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa. A ver si esto me deja cerrarlo. ¡Hasta luego!